días, buenos días, todos? buenos días, está bueno, eh, mejorando, está mejorando, veo, veo al doctor el medio esposo, todo parece como que hoy es, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes y vamos a trabajar porque el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo necesita, eso es un mensaje de la alegría, que, hacer el oye, bien oye, que hoy es <risa> viernes y el cuerpo lo necesita, necesita. <risa> bueno, <risa> bueno muchachos, entrando rápidamente en materia, eh, fue impedido viajar a Estados Unidos el dominicano Jerson Banana Rosario quien es doble campeón mundial de boxeo profesional donde iba, fue impedido viajar a la ciudad de Miami donde tiene su su equipo de entrenamiento y solamente se espera que, que le deje pasar, parece que un agente de, de migración un inspector eh, lo jaló y lo devolvió y no pudo hacer el viaje el presidente de la asociación de bolseo y su manager están eh, resolviendo esa situación para que él vaya a entrenar a Miami, en otra noticia, el beisbolista Miguel Cabrera donó Ajá. 250 mil dólares para Ajá. los niños de Detroit, una ayuda a la fundación ahí de Miguel Cabrera ha sido uno de los de la, no, de, la, de la cuota más grande que ha dado un atleta ahora en esta epidemia en, la, en los Estados Unidos. También el Ministerio de Deporte presenta una propuesta para ver si los gradualmente lo, la, la, las actividades deportivas. Eh, yo, en mi opinión, diría que si ya están trabajando, ya es una fase de, de, de, de, de, de, de, de trabajo, el deporte... Para algunas personas es trabajo también. Y ayer en el campo de Pita yo fui y había más de 500 personas haciendo ejercicio. Ahora, deben haber medidas, como ya lo habíamos hablado antes. Eh, hay muchas personas que tienen el protocolo, otras personas no, pero sí se necesita trabajar porque hay muchas personas que trabajan en el ámbito deportivo. También eh, se está hablando en la NBA. Casi de regreso, pero los jugadores se preguntan: ¿cuándo va a regresar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuántos juegos se va a jugar? A que no hay nada concreto todavía. Sí se va a jugar el balón, entonces estamos claros que se va a jugar, pero no hay nada definido para esta temporada. Muchas personas dicen que se va a reiniciar la temporada. Otra persona dice que ya van a elegir 20, 20 equipos para los playoffs y eso, pero acuérdense que hay varios equipos que tienen la que le quedan 17 juegos y 16 y tienen la posibilidad de clasificar, que ahora mismo están afuera de la tabla de posición de los 16, pero eh, tienen la posibilidad de, de participar. Eh, esto es son de chisme. Ahí está ahora gran regado con Michael Jordan. Está bravo. Eh, dice a Jordan de todo porque ahora es gran ahora gran en el documental. Eh, Jordan lo llama a él que él fue chivato que estuvo informando lo que sucedía a un escritor a un escritor y el tipo, ya tú sabes es un escritor bien bueno y que daba las informaciones pasa que el escritor dice, dice horas Grant que era amigo del personal de mucho tiempo y él, y él le comentaba no, tenía, no, tenían un buen vínculo entonces ahí todo se refleja pero Horace Grant Dice que Jordan, eh, que si él quiere resolver lo personal, ya tú sabes cómo anda esa situación entre Jordan y, y, y Horas Gran. Algo algo eh, todo el mundo cuestionando, este, esta, esta, este documental, para mí, es eh, eh, algo sí, sí, sobre está, Jordan. Si sí, sí, sí, todo el mundo está, mucha gente está quejando y otros le están gustando porque el documental es real. Es real. Entonces, hay mucha gente... Eh, <risa> que Jordan eh, no era como se veía, que Jordan le daba golpe a los jugadores. Lo que pasa no. es que Jordan era un tipo competidor. Jordan era una, era una persona, oye, oye Tobito, no sé si tú has visto el documento, bueno que lo veas, si no lo has visto. Jordan era una persona que te miraba mal, decía, le voy a ganar a ese. Sí. Un motivo buscaba para ganarte. Mira, el... el, ¿Tú, tú, el tú, tú, tú, tú le Oye, era un tipo competidor que... que, que que hacía lo que sea para, para competir Mira, y poder eh, ganar. Eh, un, uno, una de las cosas que hizo que, yo, que desarrollara todo el talento de Yolanda era ese, ese corazón que tenía en la calle. No, no, y era esa competidor. forma de jugar. Y no le tenía miedo a nadie. No, Entonces, no. Jordan no fue escogido como, como muchos de esos, de que primero en el pi Jordan fue como el cuarto, el quinto en el pi cuando fue escogido como novato. Sí. Y, mi, y convertirse en la, en la superestrella. La superestrella. Que hay que, habl que, hay que hablar de Jordan por mucho por no, no, eh, cuando, cuando a mí me hablan esos temas de, de comparación de Lebron yo automáticamente automáticamente tumbo ese tema ahora sí, Lebron Yem es el mejor jugador actual de mejor la atleta, NBA mejor atleta un atleta full no, no, el tipo tiene todos los números y va a seguir rompiendo los números pero bueno que vean el documental de Jordan porque es algo que enseña mucho de competir de tener gallardía, de nunca rendirse y eso lo ha hecho Jordan en su documental El Último Baile se llama ma a manera de relajo pues no quedaba mal una sombrita entre Jordan y Oran Grande no Oran, Oran Grande gran es, gran, es grande es grande, grande. Y, <risa> no, es grande. Y, y, y dice Oran Grande en, en un comunicado que envió que él en un momento le dijo a Jordan ¿qué es lo que tú quieres? en el dime ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le hacía que lo sentado tranquilo porque Hora Gran ah. era, era bravo. Agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa en el ámbito deportivo. Sí, porque ahora se ponía a dejar acá en juego de los juegos. Sí, ¿ves? venta de accesorios, celulares y accesorios. Así que estamos ubicados en la calle. Bienvenido Fuente Duarte, esquina 6. Tienda Deportiva ah. Ariel Ken. Así es, gracias mi hermano Ariel por compartir estos cinco minutos en contacto con el deporte. El próximo Living de los nos reencontramos de nuevo eh, con ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los...